Escuchame una la cosa, tiempo. la vista <ríe> Fátima Flores de ayer la lograste ver, no, Pablito. No, ¿Tierra? tengo otra teoría con respecto a, a, al, al tema Fátima Flores. ¿Qué, pasó? ¿Qué? ¿Qué teoría? Está todo armado. No, ¡Eh! no te perdés, no, pará, esto es un último momento no. Pablo, vos, vos los conoces mucho Sí sí. Y, y como te decía ¡Oh, a dar la, la ¿no? sí. Bueno, eso es lo que más me llama la atención Que no me atienden los teléfonos No, no para mí no, Pablo ¿eh? nada, Fíjate, nada. la nota, el día que los enganchó Alejandro de, de LAM juntos sí se los veía no incómodos, incomodísimos. Incomodísimo. A los dos Mal. habló un poco Fátima. Fue una nota, o sea, nunca la había visto a Fátima así. Y también hay que decir que ellos, si bien siempre nos responden y son súper amables con la prensa, nunca tuvo un escándalo Fátima. No, nunca. Bueno, o sea, tuvo no, sí, un escándalo. Sí, tema... No, escándalo pero Norberto, no, no y buena, y pero después, que... Bueno, por eso digo, Pero digo, un escándalo que ella tuvo que salir a dar la cara. Fátima y estuvo muy bien porque defendió a Norberto. Fue muy difícil ese verano, Mar Plata, de Fátima. Y en el verano tuvo escándalo por todos lados, el verano. Tengo Moria. algo para decir de Fátima. Fátima, y esto es información, estaría buscando un nuevo productor. No sé, Norberto, sí. si estás al tanto, porque como no me contestan, no. bueno, un beso. Nos Norberto. tomó el consejo que le dimos ayer. Eh, claro. Ya tuvo una reunión hace varios días y ayer también. Todavía, digamos, no estoy como autorizada a dar el nombre, por así sí, decirlo. Del productor. Se va a trabajar sola todo el mes de Julio a Miami. Miami. Miami. La que ya es Miami. Ojo que ya en tuvo una mala experiencia. Ah, que a a que no sea Guerrero. Se, se cosas, va ¿sabes? a Miami eh, con una persona Miami. que la está ayudando que en el futuro podría ser su nuevo productor. O sea Cari, que Norberto... Te voy a decir algo con respecto a eso porque me, ayer me contaron lo mismo. Eh, hay una persona que nosotros conocemos todos ¿Sí? que está ayudando a producir a a Es muy importante esta persona. Y lo que me dicen que esta ¿Tiene gira de Miami... Con muchos contactos exterior. comerciales tienen en el exterior esta persona. Y lo que me dicen... ¿La conocemos mucho? Sí. Lo conocemos. Lo conocemos. Y lo que me dicen es que esa gira a Miami está confirmada como cuenta sí. Cari. Sí. Pero Norberto... Afuera de la casa. Se ciudad. puede afuera, Te mando un beso. Que Norberto. No habla ¿Pero con qué va a hacer Norberto? hasta le cortaba la comida Norberto? ¿Qué va a hacer, no, ¿eh? Ay, no. Norberto? No. no. La... Anoche, anoche hubo <risa> una cena entre dos productores para ver el tema de Fátima. Y ¿Dos? en medio de, pero... medio de esa cena me llamaron para saber si era realmente cierto el hecho que Fátima y Norberto no estaban juntos. Porque... ¿Pueden ser que esos productores se pusieron contentos por la noticia? Eh, no sé si contento, pero sí dijeron que le iban a yo porque la conocen mucho Fátima. Claro. Y ha no, sido como perdona, un pedido ¿Ah? de Fátima. No la iban a ayudar. Es una mina de oro, claro, Fátima Yo creo que lo que pasa no es claro, la que piensan hoy es Echerry. Y por vos le claro. querés sacar sí, todas sí, las plumas. Sí. Porque le decía, sacate todo y a ponerte a hacer lo que hizo y sí, no, eh, yo lo que Copiando le di... a Martín Bosco. No, no. Ese no, productor. Lo dijo, no lo dijo esto, El talento de Fátima, que creo que podría ser un espectáculo cien mil veces mejor al que ya. ¿Está desperdiciada? Está desperdiciada, no está bien dirigida, Fátima, <risa> chicos. Y lo Estamos ante un director de ¿Cuántas horas de teatro <ríe> fuiste a ver durante el año pasado? Oh. Oh te lo tiró la dijo? Eh, de las que están dando viaje, como la ufa claro. no, yo ¿qué yo me me, paso, me encanta eh? mi trabajo voy a ver teatro veo También. mucho teatro ya sabemos vos Guido sos ¿Vale a bajar, fíjate, fíjate. me encanta tirármelo en me encanta pero sí, digo bueno. y, eh, me encanta lo que hace Fátima pero para mí hay cositas ¿por qué? que ¿qué podría te basas que porque que hay cositas que parece eh, por momentos el espectáculo de Fátima que su, su talento no se luce porque parece una obra una eh, quizás, que le falta inversión quizás porque venía mal claro. en claro. con Alberto viste eso no, qué de Paz, que llenó y que arrasó, no había plata en su último espectáculo que Carlos no que llenó no no arrasó no no no no no no no no no no que ah, bueno. así, no con lo que también la de hecho, sí. hasta que veníamos en la comparación es algo de vos Sí, para ella, porque lo Martín, puede hacer. Estoy? Martín sí. Bozzi. Años y años. Martín hizo. <ríe> Te <se> reiteraba <ríe> y sí. hacía un poco lo mismo, sí. siendo talentoso, que lo ibas a ver y decías la rompe, todo, pero un poco lo mismo. Y me parece que Martín tomó en un momento el desafío de hacer otra cosa y de lucirse y de cambiar también sus espectáculos y de mostrar otras facetas. Y me parece que Fátima también puede, puede hacerlo ¿Lo y demostrarlo. No creo sí. que sí. Norberto sea una, una traba para eso. ¿Cómo que ¿Vos sabés que me dijeron no. que Norberto preguntaba para comprarle plumas a Fátima, plumas para, para los, los, sí. los sí. vestuarios? Sí, Yo no sé. No, que, no, no. que en algún Dependemos. momento, pero no quería no apagarlas. Quería no. el vestuario del, del último espectáculo. Pero mi amor, vos sabés las plumas que o sea, no, no digo que sea de canje ah, No es tan bueno el vestuario cuál, del para, el último es, espectáculo de Fátima No sé, está bien o es está mal no, no, Es esto Es antiguo, rico, yo entiendo no que está Fátima es Fátima un Una manito, una no manito Fátima cabolo, lo que le estamos diciendo. No, pero es la verdad Si la queremos levantar Pero es muy talentosa, Marce Yo creo que bueno, entiendo el que es papito Es también, mega talentosa a lo mejor, y se merece a Lo que canta Fátima Y decirte, mira, la verdad es que venimos de hace un año De crisis, que no podemos decidir No disponía del dinero mira hagamos una cosa, porque la verdad Incluso hace 23 años no está en vano en sí. no, el ambiente. Ah, me encanta y por suerte el tenemos el archivo ¿Sí? de la historia segunda, de Atlanta. amor de, <risa> لا, de Fátima. <blockbuster> y no, esto, mira. Oh. Fátima Flores y Norberto Marcos, una de las parejas más fuertes de la farándula, estarían enfrentando una fuerte crisis y posible separación luego de 22 años juntos. Estamos frente a lo que es el edificio donde vive Fátima Flores. ¿Qué pasó? Y todo Mira. se habría terminado a tal punto que en la jornada de anoche te diría que ya le pidieron a Norberto que deje su departamento. Una pareja unida y hermética que supo combinar el amor con los negocios por ser Norberto el productor histórico de la actriz desde que se inició en las imitaciones de famosos. Hace unos años, Fátima y su marido sufrieron un duro golpe con la difusión en redes de un video hot de la pareja que les generó un perjuicio del que pudieron reponerse con el tiempo. Fueron momentos muy difíciles que yo no sé, yo miro para atrás y digo, ¿cómo salí de eso? Porque realmente es muy difícil después de que te pase eso poder salir a la calle o enfrentar una cámara, o público. Eh, fueron días de mucha vergüenza, de sentirte, no sé, ultrajada feo, realmente no se lo deseo a nadie porque es algo muy feo. Hoy los antecedentes con conflictos que rozan lo artístico no ayudan. La carta documento de Metro Golden Mayer por plagio significó un quiebre en la relación de la humorista y el productor. Un litigio internacional sumado a otro local, el escándalo del verano 2023, la guerra con Moria Kazán por la imitación y la marca y la exigencia de que Fátima le pague a la diva por el uso de su imagen. Es una empresa que obviamente que es de marcas y registros donde yo pagué un canon muy importante para que se controle un poco todo el uso de mi nombre. Quiero un billetito, Patito. mira para nuestra jubilación. Abrimos con Marilyn. Marilyn no se enojó. <ríe> Acá estamos. Nadie me pidió. Por hacer mailing chico, por favor La crisis no solo sería de pareja Sino que estaría centrada en los negocios Los motivos de la separación Serían el dinero y los malos manejos laborales Fátima estaría intentando despegar De la figura de su marido como productor Y eso habría despertado la furia de él Lo cierto es que las discusiones y gritos De las que fueron testigos sus compañeros de teatro En el verano, se repiten día a día Y marcan un destino incierto y negro Para la pareja Muy Dios negro Ay, para sí, la pareja. Alberto. Igual Norberto es un generador de éxitos, ¿eh? Sí, uno. A Fátima. No, no la bueno. prima. Las primas. Bueno, bueno pero bueno, pero, no, pero no, igual no. No, no las primas las sigo sí, nombrando. Sí, un sí, sí, éxito. los chicos no les viene la bien verdad, nada. La no les viene bien verdad. nada. La la sí, cruzados, sí. no les viene bien nada. Un cruzado, ¿sabes? No, ahí era en su momento. Sí. Los son muy chiquitos. Claro. No habían nacido. Eran como las bandanas, ¿o no? Sí. Dejemos que no estoy mintiendo. Las primas de las bandanas se tomaban de besar, ¿eh? Las bandanas se mueven. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, tiene un hit. no, no, no, no, no, la mano mano Antonio. la mano Antonio. Antonio la mano. Lo y, mano con la y, Ahí al vamos de suerte. Pero las siguen cantando las primas. No, no, esto, te voy a contar. Algo. ¿Cuál son unas estás? atrevidas? Las bandanas llenaron un montón de gran rey. ¿Y qué? Las, las primas parisitas? no, primas? todavía ¿Por sí? no nacido. ¿Sí? No, no nacido, no. Maite, pero las primas fueron. Lávate la, la, de la boca, éxito. Maite. Sí. ¿A nosotros nos dijiste atrevidas? Sí, <risa> sí, por o favor. Pero las primas las cambiaban, las bandanas no. Viste que entraba una prima auténtica. No, siguen primas. Karina Rani es una de las primas auténticas. Ay Dios. Y Daniela la cantante es una prima auténtica. Y Mónica, ¿cómo era? Mónica la los ¿No originales? Caído? No. no, no, no, Daniela llegó el millón de seguidores. No, es nena. Claro, tan hermoso, es tan hermoso, es tan hermoso, es tan hermoso, Sí, tan hermoso, es tan hermoso, es tan hermoso, es tan